Vamos a comparar un gráfico guardado en RGB con el mismo gráfico guardado en indexado y nos vamos a eh, detener en la nitidez con que se muestran los colores. Hemos elegido este archivo que está en la biblioteca a propósito porque tiene una gama muy extensa de azules y una gama muy extensa de marrones. En este caso tengo el archivo con un zoom al 100% bueno y voy a revisar acá en imagen, modo, veo que está guardado en RGB si yo ahora elijo imagen, modo y lo convierto en indexado voy a generar la paleta óptima, es decir el mejor caso que puedo generar en, en modo indexado para representar lo más fielmente que se puedan los colores y voy a decirle convertir recordemos que con esta paleta óptima lo que va a hacer el programa es seleccionar los, con los 256 colores que estén más repetidos en la imagen y le doy convertir bueno, si nos fijamos inmediatamente aquí vemos que han aparecido donde antes había una gama extensa de marrones ahora me han aparecido grandes aureolas y lo mismo ocurre en el cielo esto entonces si nosotros vemos el mapa de color, ahí nos muestra, esto se debe a que donde antes yo te podía codificar una gama extensa de colores, ahora la tengo que reducir a esta cantidad de marrones que hay en esta paleta. Y lo mismo pasa con los celestes, quiere decir que este modo de color indexado puede ser muy eficiente para algunos tipos de imágenes, pero muy ineficiente para otros.